Lo que usted me refiere desde mi punto de vista es claramente un defecto de la construcción. Esos ruidos, esos movimientos, todo ese malestar que la cimentación está molestando a su perro Sprocket, claramente nos refiere la existencia de determinados vicios que están afectando ya sea muros de carga, ya sea las vigas, y que sin duda alguna o el constructor o la comunidad de propietarios tendrán que solventarlo. Incluso si fuera necesario, desde abogado amigo, extinguiremos a esos muñequitos de colores que usted dice haber visto.